Bien, bienvenida, ahí está ahí la tenemos a Marta Mamani, que nos, nos va a acompañar en la jornada del día de hoy. Marta, buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está toda la audiencia del EB7? Estamos todos locos. Ay, gente... Sí, ya, ya veo, ya estoy escuchando, pero tenemos que volver a nuestro interior, ya, ya lo dijimos siempre, y a nuestras energías, nuestras propias El energías. El tráfico está recargado, Marta, y la plata no alcanza, Marta, ¿Qué, qué hacemos? No, no, no no, debemos renegar por eso. Eh, hay que pensarlo y dar vuelta a las cosas. Tenemos Bien. que dar vuelta a las cosas. ¿Por qué? Porque hoy justamente vamos a hablar de eso. Bien. ¿Qué pasa con el dinero? el dinero? Escuchamos siempre, el dinero no me alcanza, no sé qué hacer, no sé de dónde sacar y me desespero, sí. me desespero. ¿Y qué pasa cuando me desespero? Menos consigo. No sé si se dieron cuenta que es a verdad. veces... A lo nos centra una desesperación por el dinero y no sabemos cómo conseguir, ni de dónde sacar, ni esto, y menos, y menos, y menos nos alcanza. ¿Se dieron cuenta de eso, verdad? Es, verdad, es eh, verdad. Bueno, entonces, a estar atentos a este tema. Hoy vamos a hablar sobre esto, sobre las energías del dinero. El dinero es una energía, o sea, es una energía que es necesaria para la vida. No debemos ni rechazarlo, ni desesperarnos, ni nada de esto. Tenemos que aprender a ir a la raíz de todo esto. ¿Cómo obtengo yo ese dinero? ¿De dónde viene? Sabemos que las personas tenemos nuestras propias energías, o sea, recibimos el dinero, viene cargado de energías buenas, malas, de manos que pasaron, ese dinero pasó por otras personas, y bueno, vamos recibiendo y recibiendo, y nos estamos recargando también de esas vibraciones. Pero... Debo saber también cómo consigo yo mismo este dinero Si es en buena ley, si por ahí eh, me encuentro algo Y quizás sé que pertenece a alguien y no lo devuelvo O quizás eh, lo busco por, de otras formas Bueno, eso, eso también influye mucho, muchísimo en nuestra vida Porque había un dicho de la abuela que en este momento no me acuerdo bien Pero que el dinero mal habido o sea, siempre se va siempre, siempre. claro Entonces tenemos que, que aprender a recibir el dinero en buena ley, a saber que nos corresponde y que tenemos derecho a eso, a, a vivir en abundancia y no negarnos al dinero tampoco y estar quejándonos todo el tiempo, porque vivimos renegando que no nos alcanza, que es poco, que el sueldo... Hay, que, hay gente que, que se que... desespera por el dinero, Marta, quiere dinero, dinero, dinero y no vive la vida tampoco. Claro, y, y cuanto más nos desesperamos por el dinero, menos nos alcanza. Claro. Y, y a veces observemos, tenemos que pensar y observar que cuanto más soltamos, o sea, para cosas buenas y productivas, todo vuelve multiplicado. Ya o sea, por ahí yo veo gente que, que quizás en la calle se encuentra con, con alguien o con un niño o con, y que le pide algo. Quizás yo en ese momento tengo, pero me niego a, a darlo. Y entonces eso también... Vuelven malas energías a mi vida. O sea, si yo doy eso en buena ley y veo que es para algo productivo, lo tengo que hacer, tengo que soltar. tengo Es como soltar esa energía al universo y vuelve multiplicada. ¿Por qué? Porque yo soy una buena persona y estoy haciendo una obra de bien. sí eh, Todo vuelve en vibraciones. ¿sí? Y bueno y por ahí decimos cómo obtenemos, ya dijimos cómo obtenemos, sí. cómo... Pero todo, todo se transmite. O sea, cada una de las cosas que yo voy a adquirir con ese dinero, que voy a cambiar por dinero, si voy a comprar mercaderías si voy a comprar eh, ali bueno, alimentos, bebidas, todo, todo lo que yo necesite, ropa, eso también, o sea, esa energía de las cosas que yo obtengo todo, todo es energía, ¿sí? y por ahí a veces voy y tengo dos productos, uno de buena calidad y otro de mala calidad, y a veces no hay mucha diferencia, y que digo, no compro este porque es más baratito, y ese que es más baratito, y que yo estoy pensando, eh, quizás no es bueno hacer eso, sí, yo tengo que siempre tratar de conseguir lo mejor, ir por lo mejor, pensar así en grandes, si no hay mucha diferencia, no digo que si es el doble de precio, bueno ahí ya no, lo debo pensar pero si es algo pequeño y yo estoy mezclando ese eso dinero que sería algo productivo para mí eh, seguro eso vuelve en malas vibraciones ¿entiendes ahí sí perfecto se entiende sí sí sí cuando algo está mal de principio ya la cosa viene mal con mala energía claro claro bueno eh eso también tenerlo muy en cuenta sure. ¿Y qué? pero qué pasa no es únicamente el dinero o sea uh -huh. si nosotros nos levantamos a la mañana y estamos consumiendo muchas cosas negativas peleas discusiones noticias malas voy no. eh, me voy a la computadora prendo y, y veo todo todo cosas malas si veo o oh, chismes o cosas así aunque ustedes no lo crean todo todo influye en nuestra vida en nuestra economía o sea, yo siempre tengo que invertir en cosas productivas, cosas que me lleven a tener una economía mejor, a pensar mejor, a pensar diferente, a abrir mi mente a otras posibilidades. Y no dejarme caer en el no sé, no puedo, no quiero, porque nos cerramos muchas veces y todo esto cierra las puertas de, para las energías también del dinero, de nuestra economía. Y ahí nos vamos como empobreciendo y no, tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en que nosotros sí nos merecemos el dinero, que sí merecemos estar bien y que también tenemos derecho a consumir cosas buenas, ¿sí? Bien. Y dentro de esto, bueno, yo debo mentalizarme a, a empezar a seleccionar las cosas que voy a consumir, o sea, consumir tanto material y también espiritual. Como uh -huh. dijimos, si yo me sobrecargo de peleas, de bronca, de de ver eh, pasarme todo el día viendo novelas novelas cosas ficticias y que no no tiene en mi vida o sea no me sirve de nada sí y bueno y estar atentos siempre estar atentos a percibir esto porque todo el universo es mental lo que yo pienso lo transmito también lo, a mi cuerpo o sea, lo puedo acompañar es... Marta lo puedo acompañar sí. con alguna acción porque más allá de mi pensamiento digo en casa Puedo acompañarlo por con un incienso, con alguna, estoy pensando, ¿no? Con alguna acción en casa, digo, para empezar a también a, a hacerlo físico. No solo lo pienso, sino que también voy a actuar de esa manera. Eh, claro, acá. ¿Qué hago? Pero todo, lo que quiero decir es que desde la mente voy transmitiendo todo. Desde y temprano, ahí, ¿ya? Al último le si sí, temprano empezamos que a renegar okay. que no me alcanza no tengo plata hoy no, no okay. cobré tengo no sé que tengo que sacarme que ese sacar. chip tengo que sacarme ese chip y ponerme uno que tenga que ser más positivo exactamente Perfecto. o sea tenemos que cambiar eso y por último último último regalito sí. les doy un ritual a que ver. va a ser maravilloso para atraer el dinero Dale. voy a buscar siete monedas que puede ser de, de, de cualquier eh, cualquier valor que yo sí. tenga siete monedas mientras más valor tenga, mejor, Bien. sí porque eso atrae más, más dinero. Voy a colocar siete monedas en la entrada de mi casa, uh -huh. en la puerta principal, o sea, no la de la calle, sino la principal sí. de, de la vivienda. Y voy a colocar esas monedas en fila, o sea, sí, sí, en fila así, eh, hacia adelante, todo hacia adelante. Y voy a espolvorear esas siete monedas, pero siempre transmitiendo las energías con mis manos. Okay. Y decir, esto va a hacer que que fluya la buena energía, el dinero, el amor, la felicidad, todo lo mejor, lo que yo quiera conseguir. Sí. Y espolvorear esto con canela, canela en polvo, sí, que la canela es el ingrediente mágico para la vida, y se los aseguro y se los digo por experiencia, ¿no? No Bien. es que estoy hablando en vano, ¿sí? Y ahí lo voy a, una vez que ya hago el ritual, eh, transmito mis energías positivas, eh, deudas que tenga que cobrar, todo, y voy a hacer Dos oraciones. A quien sí. yo crea, o sea, acá no es necesario tener una religión específica, uh -huh. eh, con tan solo una invocación que yo haga, pero siempre en, proyectando el bien, ¿sí? Acá sí, no, sí, no sí. hacemos mal. Y voy a tapar con mis manos primero, o sea, decir toda esta oración con mis manos ahí, elevando toda, toda esa energía, y voy a taparlo. Y no dejar, siempre digo esto y repito y repito, uh -huh no dejar que nadie vaya a levantar no toques nadie. eso, claro, claro, que no toque nadie, lo tapo, lo uh -huh. tapo con un, con un algo que tenga un tapo de piso, una alfombra, algo, sí lo que, lo que yo tenga que pueda tapar, o incluso a veces puede ser una planta, si yo la pongo al costado de la casa, puede ser una maceta que tape todo eso, pero que nadie vaya a tocar. Que incluso tratemos de que nadie se acerque ahí, ¿sí? Porque eso es energía pura. Bien. Y se bien. los aseguro que va a dar resultados. Que Perfecto, ¿sí? perfecto. Cualquier sí, duda sí. pueden visitarte en Facebook directamente. Sí, Buenas Energías con Marta Mamani. Sí. Y o en Instagram como Marta mamani 13 Ahí me encuentran, me hacen sus comentarios, sugerencias, todo. Así que me encanta. Estamos atentos a escuchar. Me encanta, Marta. ¿Sí? Me encanta esto de ponerse positivo, de cambiar la energía, esto de, de, de dejar de, de, de, de hacer algo también para cambiar esa energía negativa. Te agradezco, como siempre, las buenas energías de Marta Mabani. Recuerden, de esa manera la encuentra Marta. Te mandamos Muchas un beso gracias. gigante. Gracias. Eh. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.